Hoy hemos venido a conocer los nuevos proyectos que tienen desde Ríos Renovables, una empresa que es familiar, Navarra que ya tiene una trayectoria en nuestra comunidad, 33 años, que además es una empresa que ha sabido leer un poco las necesidades estratégicas eh, que están surgiendo. Y desde luego esa apuesta sobre todo por las energías eh, renovables. Nos ha comentado este nuevo proyecto ya inminente de poner baterías en sus parques solares eh, y, bueno, y nuevos proyectos que, bueno, que ya comunicará la empresa, que saldrán en breve, que van a generar pues, más inversión y más puestos de trabajo en nuestra comunidad. Y yo sin más agradecer. La apuesta de Ríos Renovables por invertir en nuestra comunidad, por generar empleo. Como bien ha dicho, han crecido un 80% hasta llegar a 250 trabajadores. Empleo de calidad en un sector económico en crecimiento. Y como digo, que tendrán buenas noticias en breve también con nuevas eh, inversiones. Así que agradecer por esa apuesta por, por Navarra y por el bien común de toda Navarra. Primero agradecer a la presidenta por hacernos esta visita. Eh, como sabréis, le hemos explicado otros proyectos que tenemos en cartera eh, de hoy y, y de mañana. ¿no? Eh, unos proyectos eh, muy importantes, muy ilusionantes, eh, que por eso de ahí viene eh, ese crecimiento que hemos tenido de empleados, el 80%, que hemos pasado de, en un año y medio de 140 personas a 250 personas. Eh, también eh, le hemos explicado el, el nuevo proyecto que tenemos, que tenemos eh, dos proyectos, tanto en, en Valladolid como en Cortes, eh, que son híbridos con parques fotovoltaicos con eh, la hibridación con baterías para eh, intentar eh, eh, mantener un mix energético. Gobierno de Navarra. Na Gobernua.